Decíamos que estábamos por hablar de la Mole Moli. La Mole Moli está en problemas y ha recibido una nueva denuncia. Mati, contanos un poco la situación, por favor. Tenemos que hablar de lo nuevo que mete en el ojo la tormenta a la Mole Moli. Todos sabemos que la Mole tiene dos denuncias ya. Una de la negra, su exmujer, y otra de Alejandra, testigo y amiga de la negra. Estas dos denuncias ya lo ponen en el banquillo de los acusados a la Mole Moli. Pero en el día de ayer... ...y con denuncia en mano... ...quien apareció en escena es Abigail... ...¿quién es Abigail? Abigail es amiga de Alejandra... ...ella estaba caminando... ...en la cuadra donde vive Alejandra... ...con el hijo menor de Alejandra... ...cuando de golpe... ...según esta denuncia... ...que ya está presentada... ...fue sorprendida por una camioneta Amarok... ...una camioneta Amarok... ...que se les vino encima... Imagínate a Abigail, amiga de Alejandra, que fue la segunda denunciante de la mole... Sí. ...caminando con el hijo menor de Alejandra, cuando una camioneta gigante, como es la Amarok... ...se te viene encima, que vos pensás, me quieren robar, me quieren asustar o me quieren matar. Sí. ¿Quién manejaba esa camioneta según las palabras de Abigail, la denunciante? La mole Molly. ¡Epa! ¡Guau! Wow, ¡Qué mal! ¿Qué les dijo la mole Molly según la denuncia sí. cuando les tiró la camioneta encima? Son unos bastardos. Las palabras de la Mole Moli, según esta nueva denuncia presentada en el día de ayer en, ex en exclusiva, acá en la tarde, <coughs> estamos narrando lo nuevo, que nuevamente lo pone en una situación muy comprometida la Mole Moli, ¿Sí? que ahora tiene que defenderse también de esta nueva denuncia por una amenaza con su camioneta hacia la persona de Abigail y la hija menor de Alejandra. El Bien. hijo menor de Alejandra. Otra cosa que te sumo, sí, ¿dónde Martín, fue este episodio? ¿Dónde? A, 100, a menos de 100 metros de la casa de Alejandra. Y Alejandra tenía una perimetral contra la mole-moli. Ah, o sea que rompió además la perimetral. rompió la Habría perimetral. también roto la perimetral si esta situación se termina por comprobar. Bueno, tenemos justamente en comunicación telefónica a, a María. María es la hija de Alejandra Viviana Pereira que es víctima de la mole moli, ¿Eh? La tenemos en comunicación, María, ¿Estás ahí? Hola, María. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenida Hola. a la tarde, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Alejandra también me llamo. María, María Alejandra. Alejandra. María Alejandra, Camacho. hija de Alejandra Viviana Pereira. Bueno, perfecto. María Alejandra, muchas gracias por eh, aceptar esta comunicación. Sabemos que es la primera vez que hablas en un medio público. Sí. Y bueno, contanos por favor qué fue lo que pasó en el día de ayer. Si estás al tanto, contanos por favor lo que vos sabés. Eh, sí, mira, yo en realidad jamás eh, tuve ninguna comunicación telefónica porque en realidad dejamos a proceder a Mariana molta con una causa, pero ya esto ya como que llegó a un momento extremo. Esta causa se lleva del 2019 al 2023. Sí. Y ya lo que solo pasar ayer ya, eh, ya es gravísimo porque está mi hermanito. Oh. Tiene nueve años, está acompañada de Abigail de Argel. Sí. Ya esto eh, como que... Ya pasó con todos los límites. Exactamente. ¿Cómo nos podés decir de qué situaciones vos fuiste testigo, María Alejandra? Bueno, en, el, en la primera causa resulta cuando eh, la señora de Fabio, la Molly Molly, porque yo sí. no un decir negrita, sí. ella en, el, en la primera circunstancia que lo, lo denuncia a él, cuando fue a pedir en busca de ayuda, ella logró a llegar a mi domicilio, yo vivo acá en la ciudad de Pilar, eh, en, en, ese, en ese entonces ella se hizo presente y yo vi su estado de cómo estaba, ¿Y cómo con temor, estaba? golpeada.